Bien, ahora sí empezamos. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por acompañarnos, por estar conectados. Mi nombre es Sandra Reyes. Formo parte del equipo de capacitaciones del LACNIC. Y vamos, bueno, voy a dar inicio a esta sesión de webinar, eh, el cual voy a dar unas indicaciones breves para quienes participan por primera vez antes de ir de lleno a la temática y a nuestra panelista invitada. Eh, el webinar tendrá una duración aproximada de 60 minutos. Vamos a contar con los servicios de interpretación y transcripción simultánea en tres idiomas. El idioma original va a ser español, así que van a poder elegir el idioma de su preferencia. Eh, durante la sesión del webinar va a haber un espacio de preguntas al finalizar. Eh, por favor agradecemos, puedan realizarlas por la, el panel de preguntas y respuestas o Q&A, que van a encontrar en la barra inferior de la plataforma Zoom. Y también recordarles que este webinar va a ser grabado y posteriormente vamos a compartir con ustedes el link de la grabación para que puedan volver a repetirlo. Ahora sí, sin más que agregar, eh, voy a darle la palabra a mi compañera Alessia Zucchetti, ella es coordinadora de proyectos de investigación y, co y cooperación del ACNIC, quien les también dará la bienvenida y les, dará, eh, les presentará también a Javier Atenas, que es nuestra panelista invitada. Adelante, Alesia. Muchas gracias, Sandra. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos a, a este webinar denominado Capacidades para una sociedad datificada, cómo comprender el impacto de los datos desde una perspectiva crítica. Este webinar se organiza en el marco de las actividades de mujeres en tecnología impulsadas por LACNIC, que tienen el objetivo de abordar temáticas amplias y de relevancia actual con un énfasis en los desafíos que existen para la participación de las mujeres en el ecosistema, la comunidad de Internet y en, el ámbito en los ámbitos relacionados a la tecnología en general. En esta instancia, puntualmente, abordaremos el fenómeno de la datificación de la sociedad actual eh, y futura, introduciendo algunos elementos que permitan comprender cómo los datos impactan y guían nuestra vida diaria y qué capacidades y habilidades se han vuelto indispensables en este contexto. Para ello nos acompaña la doctora Javier Atenas, doctora en Educación y profesora titular en el Centro para la Docencia Universitaria de la Universidad de Suffolk en Reino Unido. Es además investigadora principal de HILDA, eh, la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos y Senior Fellow de la Academia Británica de Educación Superior. Javiera cuenta con una larga trayectoria docente y de investigación en temas de apertura de conocimiento. Ha trabajado en Europa, América Latina y Medio Oriente asesorando a gobiernos, organismos internacionales y también universidades en temáticas de políticas y desarrollo curricular en educación, ciencia y datos abiertos. Y actualmente colabora con el equipo de educación abierta de UNESCO en temas de desarrollo de políticas de educación abierta. Le damos la palabra y la bienvenida a Javiera, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Eh, muchas gracias, Alesia. Gracias, Clara. Gracias, Sandra. Y, y también a todo el equipo de LACNIC eh, por, por, por esta invitación. Eh, voy a compartir pantalla y vamos a empezar a conversar. La idea es que esto sea un, un conversatorio, no, no una charla magistral. Eh, y, y mi idea es compartir con ustedes mi experiencia eh, en desarrollo de capacidades, como les comentaba Alecia, yo trabajo en temas de política pública, datos, educación, pero esto es más bien un, un, un acercamiento a la reflexión pensando en cuáles son las capacidades que necesitamos como personas, como ciudadanía, eh, para actuar, para poder relacionarnos con el medio y para poder interactuar con el medio y con la participación democrática eh, en una sociedad tan tatificada como la nuestra porque tenemos que entender cuál es el impacto de los datos en nuestras vidas, en nuestras sociedades, en nuestros espacios, pero desde una perspectiva crítica. Mi, mi equipo de trabajo somos eh, tres en general, eh, Leo Haberman, Christian Timmer, Timmerman y, y yo, y, y nuestra discusión se centra en, en, en, en un elemento clave, que los datos, el dato, el elemento único, datum, digamos desde el latín, Uh, no es un elemento neutral, nunca es neutral, de hecho es un instrumento político. Por lo tanto, los datos y los algoritmos que se utilizan para analizarlo pueden, si no tienen control, provocar estigmatización, segregación y discriminación. ¿Por qué un dato no es neutro? Es la primera pregunta. ¿Por qué un dato no es neutro? Porque para poder recolectar un dato nos hicimos una pregunta. El dato no, no se genera por generación espontánea. O sea, a, a los que abrimos datos nos gustaría que pasara, pero no pasa. Hay una pregunta detrás. ¿Qué dato abro? ¿Por qué lo abro? ¿Quién me lo está pidiendo? ¿Para qué lo estoy abriendo? ¿Para qué necesito esos datos? ¿Cuál es el problema que me va a solucionar este dato? Y por ejemplo, cuando pensamos en, en datos abiertos, que es el ecosistema más fácil de entender dentro de esta gran dataficación de la sociedad, porque es el, el, el, el, el, el, el elemento que podemos tener más a mano, aparte de nuestros datos personales. Hay decisiones políticas para abrir, para abrir ciertos sets de datos. Por ejemplo, la priorización. Cuando, cuando trabajamos con AGESIC, por ejemplo, yo, yo tengo la suerte de trabajar bastante cerca con, con, con los equipos de Uruguay, eh, con la Universidad de la República, con HILDA, por supuesto, con AGESIC y con otras agencias. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de un gobierno, una agencia central como GSI, las conversaciones, bueno, tenemos que abrir muchos datos, tenemos muchos datos para abrir, ¿cuál abro? Ya ese elemento, esa pregunta, le quitó la neutralidad. Y por lo tanto, las preguntas que nos hacemos tienen una carga importante de vías, de prejuicios, a connotaciones políticas. Por lo tanto, cuando pensemos en datos, el dato nunca es crudo, el dato nunca es neutro. Y yo creo que de aquí podemos empezar a abrir una conversación que es un poco más compleja. Eh, ¿Qué es la dataficación? ¿Qué, ¿Qué entendemos por dataficación? ¿Qué es este concepto? Eh, los que tenemos más de 40 años, <ríe> si nos acordamos cuando nosotros cursábamos la universidad, se hablaba de la sociedad de la información. Manuel Castel, y lo importante de la sociedad eh, de la información, y cómo la información se transmite, información es poder. Y de repente ese discurso se empezó a silenciar. Y nos despertamos eh, en un clima post-pandémico con, bueno, no, la, la, la sociedad no es ya de la información, eso es como la época de la reina Isabel, o sea, otra época. Eh, es, eh, es, esta es una época nueva, esta es la, la época de la sociedad datificada. Entonces, cuando pensamos en la sociedad de, la, sociedad de, de la información y lo pensamos a, como, como lo estructuraba Castel, la información nos da poder, el. Diseminar información nos da poder, el entender la información nos da poder empoderar a la sociedad a través de la información. Pero la información se fue reduciendo en tamaño, en elemento clave, pero se fue multiplicando exponencialmente a nivel de bases de datos. Por lo tanto, pasamos de eh, teorías de información a eh, Big Data. Y nos saltamos todo un proceso intermedio que fue súper super difícil de comprender para alguien que un día estaba como, no, no, la sociedad de la información, y la información repente oh, oh, Big Data. Y Big Data se tomó el poder, y se tomó el control. Por lo tanto, cuando pensamos en qué es la sociedad científica, es una sociedad donde casi todo se transcriben datos. Se cuantifica y se analiza. Uno es un dato. Yo soy un dato. ¿Un dato de qué? De muchas cosas. Soy un dato electoral. Soy un dato económico. Soy un dato reproductivo. Tengo hijos, no tengo hijos. Trabajo, no trabajo. Eh, trabajo full time, no trabajo full time. Soy dueña o no soy dueña de una casa. Y yo soy una entrada para diferentes bases de datos que quieren saber cómo se estructura la población alrededor mío, por ejemplo. Y a través de toda esta información, sobre todo de la información que surge de, de, de, de, de, del trabajo con redes sociales, de nuestras eh, interacciones con, con plataformas, que no es lo mismo que interacción con sistemas, esta interacción con plataformas, las corporaciones y los gobiernos toman decisiones a través de los datos que le proporciona a la sociedad. Por ejemplo, los datos tienen injerencia en un um, amplio rango de actividades. Obviamente la económica, y eso lo ve cada uno, que cada vez que uno busca algo en internet y después te bombardean con la publicidad, eh, las políticas públicas. Uh, hay decrecimiento poblacional. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a...? Ver? Ah, eh, hay falta de infraestructura aquí. ¿Qué nos informa? ¿Qué, es, ¿Qué informa las políticas públicas? Básicamente, el elemento crucial que está informando toda la política pública en este minuto son datos. Hasta el contenido eh, audiovisual que analizamos, que, que, que vemos, o sea, los que tenemos plataformas de pago de streaming de películas, están haciendo un estudio, ¿qué es lo que vemos? Entonces, básicamente, pueden ser un estudio de emociones. Bueno, está, está mirando películas que, en plan comedia romántica, a esta le rompieron el corazón, por lo tanto, le vamos a vender la, la felicidad, ¿ya? O está mirando mucho crimen, algo está pasando, vamos a hacer un estudio. Porque básicamente los datos de las plataformas de audio, audio, audiovisuales están entregando información sobre tu espacio físico, tu espacio sentimental también. Y obviamente toda nuestra interacción con las redes sociales, con quién hablamos, qué hablamos, qué que, que, uh, elementos políticos, políticos tienen esas personas. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es nuestra burbuja? Pensando en una burbuja de información. ¿Qué entendemos por esa aplicación? Básicamente la, traduc la traducción estructural de nuestras actividades e interacciones cotidianas que está relacionado con procesos de análisis de datos. Te levantas, revisas el móvil. No, no, no, perdón, no te levantaste todavía. Te despiertas, revisas el móvil, interactúas con el Twitter, con el Facebook, respondes el WhatsApp. Eh, miras que te falta en la lista de la compra, entonces lo pones en el app de las cosas que te faltan en la lista de la compra, te haces el café, sales de casa y empiezas a pagar el transporte, que básicamente te hace un monitoreo ge eh, geográfico de dónde te subiste, dónde te bajaste, a qué horario. Eh, luego chequeas el app de la escuela de la nena porque van a saber qué comió, entonces no sé qué, luego chequeas tu correo en el, el trabajo, y estás todo el día interactuando con plataformas. Entonces, toda esa información es un dato. Y, por lo tanto, en la dataficación en el contexto más sociopolítico de la idea son prácticas que nos deben permitir cuestionarnos nuestra relación, por ejemplo, con la sol solidaridad social, la privacidad, nuestra seguridad, la participación cívica y la soberanía de nuestros datos que es la soberanía de nuestros datos. Por ejemplo, son todos los datos indígenas. Los datos que tienen derecho las comunidades indígenas a entregar o no entregar. Eh, con, con toda esta cosa de que, bueno, todos los datos me sirven, yo extraigo datos. ¿Hablamos? Y un poco me gusta como lo explica Catherine de Ignacio, estas no son palabras mías, son, son de ella. Catherine de Ignacio es la, la autora del libro Feminismo de Datos. Para hablar de datos, para hablar de la dataficación de la sociedad, utilizamos un lenguaje tremendamente extractivo, de industria extractiva. Minamos, explotamos, sacamos, quitamos. Y es como, bueno, pero son, son información de las personas, son información de las sociedades. Y, y, y el concepto de eh, soberanía tiene que ver con, yo como comunidad quiero proteger mi información. Desde eh, el, que no te, te extraigan ADN sin pedirte permiso, hasta que no recolecten información sobre tu conjunto poblacional o sobre tu, sobre tu comunidad sin la autorización, para no ser un objeto de estudio. Y esto se refiere, por ejemplo, a las, a las interacciones que tenemos como sociedad con, con nuestras plataformas y cómo las plataformas cambian los panoramas de la, de la sociedad. Eh, las transformaciones que hacen las, las plataformas como Uber, como Udacity, como Airbnb, o sea, básicamente Uber ha cambiado las políticas públicas, de licencias de taxi en muchísimos países, inclusive ha cambiado las políticas laborales de los países, porque es la compañía más grande de taxi del mundo, que no tiene un taxi, pero que tiene información sobre el movimiento, las tarjetas y los desplazamientos de millones y millones y millones de usuarios. Tienen los perfiles de los usuarios porque todo el mundo tiene la plataforma, saben dónde están, saben dónde viven, saben qué compran, saben qué les llevan, saben qué les traen porque está Ubery. Eh, y han hecho que haya cambios en, por ejemplo, la obtención de licencias de taxi. ¿Quién puede manejar un taxi estos días? Antes había que hacer un curso en Inglaterra, toda la historia de los taxistas de Londres, y ahora, bueno, te bajaste la aplicación y empezaste a taxear. Eh, y eso tiene implicaciones. Oye, aquí no se están respetando las leyes laborales, esta gente no tiene derecho. Y, y, ya, ya no conversación, y hay conversaciones constantemente sobre las condiciones laborales, sobre la gente que trabaja en las plataformas, que además son un dato para las mismas plataformas. Ahora, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Qué hago yo como ciudadana? ¿Qué hago yo como académica? Pero que, como académica con investigación, pero ¿qué hago yo como ciudadana? ¿Cómo llego a relacionarme con todos estos datos? Y yo creo que eh, si miramos dentro de nosotros dos segundos, eh, o cinco, pensamos que durante la pandemia vimos una cantidad de gráficos, Así, si, eh, si, si cierren los ojos y piensen. En toda la información estadística que recibieron los cinco o siete primeros meses de la pandemia, que ustedes no eran capaces de comprender, miles y millones de datos, muertes, contagios, eh, traspasos, eh, y, y, y no venían de una sola plataforma, te lo decían por la tele, te lo decían por la radio, te lo, decían, te lo decía el app, te, el teléfono te saltaba cada tres minutos, estuviste cerca de alguien que tiene COVID, te quedas tres semanas en la casa, y así y la gente no se puede, no se podía relacionar con eso. O sea, la gente todavía no logra entender la dimensión de un gráfico. O sea, partamos desde el elemento más básico de alfabetización de un dato. Leer un gráfico. Mucha gente no puede leer un gráfico. Y hay un tremendo eh, tremendos ejemplos de manipulación política a través de gráficos mal hechos. Por lo tanto, la alfabetización en datos desde, la, desde el punto de vista crítico y desde el punto de vista ciudadanía, se entiende, además de la capacidad de leer, comprender y comunicar datos como información, se centra en entenderlo como un mecanismo para poder participar de forma activa en la sociedad edificada. Esto es lo que yo estudio. ¿Cuáles son las habilidades que tiene que, por ejemplo, formar la educación superior para que la gente pueda trabajar los datos, pero que, que más allá del tecnicismo de dónde do, do, donde archivo el dato, dónde lo saco, que si utilizo R, si utilizo otro sistema para, para analizarlo, entender el componente social ya que tiene los datos, el, el efecto social, y por lo tanto, entender el, los procesos de alfabetización desde la perspectiva de la ética de datos. Entonces, si pensamos cuál es el desafío clave en el que yo me veo envuelta porque es mi trabajo cotidiano, es pensar en una alfabetización de datos transversal que venga desde la escuela. ¿Y, y, ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que empezar a entrenar a los chiquilines desde de, de, de, de la escuela en el tema de datos? Porque básicamente se está creando una, un, otra brecha a, a, a la gente que, que, que le gusta este tema. Siempre hay una brecha nueva: está la brecha digital, la brecha de género. Bueno, ahora tenemos una brecha nueva: la brecha de datos. Entonces, la gente que no entiende datos básicamente no puede participar en una sociedad tan datificada. Y no puede desafiar dinámicas de poder, pensando en, en temas de pedagogía crítica, Foucault, Giroud. Eh, la ciudadanía no se puede comprometer y no puede ser crítica de lo que está pasando si no entiende cómo está pasando. Cuando pensamos en política pública y pensamos en el Triángulo de Hierro, en el Iron Triangle, todo el lobby que se hace alrededor de una política pública para que se genere o se descarrile, se hace a puertas cerradas. Y, se, y, y las políticas públicas, como es contaba antes, se informan a través de datos. Si la gente ni siquiera puede participar en la entrada de la conversación, ¿por qué se está decidiendo esto? ¿Por qué se está decidiendo esto otro? El triángulo se, se, se, se hace más grueso y se hace impenetrable. Solamente la gente que tiene la capacidad de entender datos va a ser la gente que va a poder hacer lobby para hacer política pública, por ejemplo. Entonces. Se crea un espacio, u, u, u, una barrera muy alta, de nuevo un techo de vidrio, en el cual es imposible es imposible participar si no tienes las habilidades que se requieren para tener conversaciones técnicas y conversaciones sociopolíticas en relación a los datos. Entonces, todas estas cosas de la promesa de la, de, de la ciudadanía, de la participación democrática y lo que nos piden todos los días en, la, en, en los países más democráticos, bueno, ¿cómo quieres que lo hagas si no puedo entender la base de datos que estás usando para demostrar que tú tienes razón? Entonces, Johnson, que, que es un, un estudioso que trabaja el tema de justicia de la información, dice que los datos, y sobre todo los datos abiertos por sí solos, no pueden promover la justicia social. Es más, pueden marginar a aquellos que no pueden interactuar con los datos de manera efectiva, convirtiéndolos en un objeto de estudio. Yo aquí me salgo un poco de guión, pero yo creo que en el contexto de América Latina, este... <ríe> hay una frase de Les Luthiers que dice que el que nace pobre y feo tiene muchas posibilidades de morirse pobre y feo. Bueno, en la sociedad edificada, el que nace pobre y feo tiene muchas posibilidades de convertirse en un objeto de estudio, en un, básicamente en un punto de datos, en un mapa. Y eso es un tremendo riesgo para nuestra sociedad porque vamos a discriminar y vamos a marginar a la gente mirándola desde arriba y estudiándola, cuando en realidad, lo que habla, cuando hablamos de participación y participación en la ciencia, y ciencia ciudadana y políticas de ciencia abierta, por ejemplo, el trabajo que hace, hace investigación en las universidades, hablamos de espacios donde aprendemos de las comunidades y reportamos estos aprendizajes a la comunidad científica, para luego traducirlos en cosas aplicables. Pero si volvemos al modelo inglés de eh, antropológico del 1800, básicamente vamos a ir a mirar a los grupos de gente más vulnerable como ah, bueno, estos son mis datos. No, estos no son tus datos, estas son personas y estas personas tienen historia. Ese es el riesgo de no poder trabajar los datos desde una perspectiva crítica, porque perfectamente puede ser un genio manejando R, manejando un montón de sistemas de análisis estadístico, pero si no consideran datos como una historia humana, como que hay personas detrás de ellos, el nivel de estigmatización y de retratar a los grupos de manera injusta puede ser muy alto y puede exponer a la gente básicamente a, eh, a, a, a que tengan impactos negativos en su vida. Eh, no, nos pasaba con una conversación con mis colegas cuando teníamos que recolectar datos para un, para un proyecto en, en, en, en Medio Oriente. Yo trabajaba con un equipo británico. Y dicen, bueno, tenemos que recolectar datos de género. El equipo era so sobre la gente con la que estábamos trabajando, los estudiantes de, de este, que eran formación profesora, profesora universitaria, o sea, eran pu puros profesores de, de universidades de Marruecos, eh, Egipto, eh, Jordania y Palestina. Y una colega dice, bueno, pero tenemos que recolectar datos de género. Sí, vamos a trabajar con este equipo, vamos a hacer dos géneros. No, no, no, no, no, porque las guías de mi universidad dicen que tenemos que recolectar otras opciones. Y yo, sí, sí, está bien, eso es lo que dice el protocolo de acá. El problema es que estamos recolectando grupos de allá. Y nadie se puede declarar de otro género o de otra opción sexual en países donde eso está condenado a muerte. Por lo tanto, si tú recolectas ese dato y te hackean el computador y logran identificar en este proyecto, que era pequeño, que eran 20 profesores por cada universidad, eran tres universidades por cada país, lo pueden identificar súper rápido y tú no sabes las consecuencias que eso va a tener para una persona. Este es un ejemplo súper básico de cómo tenemos que poner a la persona antes que la recolección de los datos. Eh, me costó una gran pelea, pero bueno, una más, una menos. Para eso estamos. Entonces, el hecho de decir, ok, la persona antes que el dato, la comunidad antes que el dato, tiene que ver con la idea de justicia de datos. Y en el caso de la investigación, y este es lo que, lo que, lo que promueve el, el, el Data Justice Lab que está en la Universidad de Cardiff, es promover un agente de investigación que examina la relación entre la datificación y la justicia social, poniendo en primer plano a las personas y, y el impacto que pueden tener las políticas públicas que se hacen a través de estos datos, basados en procesos de datificación y data. De nuevo, esta cosa de que no la Anonimización en datos. Realmente la anonimización en datos no existe. Agarra tres sets paralelos y empieza a identificar poblaciones y en, en un rato vas a poder saber más o menos a quiénes te refieres. Identificar a grupos minoritarios en grandes poblaciones es bastante fácil. Porque tienen cualidades, por lo tanto, entradas de datos muy particulares. La metadata puede ser el, el, el, el Wister Blower aquí. Puede decirte quién fue. Entonces, pensando un poco, y voy a mirar la hora, no, no voy tan mal. Pensando en la idea de, eh, en el contexto de, de la justicia de datos y los algoritmos, porque claro, todos estos datos alimentan la máquina. O sea, ¿para, para, para qué todos estos datos? ¿Para qué recolecto todos estos datos? Bueno, Machine Learning. Eh, vamos a alimentar la máquina con todos estos datos: los datos de las plataformas, los datos sociales, los datos del censo, los datos que recolectan los gobiernos. O Entonces, sea, eh, hay que entender las connotaciones éticas. Vamos sí o sí a alimentar un algoritmo. ¿Cuál? No sabemos, pero uno lo vamos a alimentar. Eh, básicamente toda esta información que se recoge, vamos a usar tus cookies y tus cookies van a alimentar el, el, el algoritmo. Eh, el algoritmo literalmente es el monstruo come galletas de, del Internet. Entonces, ¿Cómo vamos a ser capaces de examinar críticamente el algoritmo? El algoritmo es una caja negra. Y cuando son algoritmos sociales, por ejemplo, algoritmos que usa el gobierno, la gente tiene que tener el derecho a examinarlo. Porque el algoritmo no no es generación espontánea, se gesta en, en un laboratorio, en un, en, un, en un ambiente específico. Por lo tanto, todas las vías, todos los prejuicios, están presentes en el algoritmo. La UNESCO promueve que la, la ciudadanía obtenga espacios para desarrollar la conciencia y las competencias para participar en debates democráticos que prevengan los usos indebidos de la, de la inteligencia artificial. Pero, pero eso es una, una, idea, una idea un poco macro, ¿no? ¿Cómo llevamos eso a terreno? ¿Cómo hacemos que la ciudadanía desarrolle las capacidades para comprender los problemas potenciales y las consecuencias que puede tener eh, estos problemas y desafiarlos? Desafiar las estructuras de poder. Volvemos a la idea de De Giroud, de Paolo Freire, de, de, bueno, la educación, ¿para qué? Para desafiar estructuras de poder. Eh, entonces, mmm, algunos ejemplos. No sé sí, cómo, para empezar a situarnos. El racismo y los algoritmos. Si, si, si echamos un poco para atrás y ponemos el contexto en la historia. Eh, IBM, que es la primera máquina que empieza, las primeras máquinas que empiezan en general computing, vienen de un país bien particular, de Estados Unidos. Y Estados Unidos tenía una política que se llamaba redlining. ¿Ya? Eh, estoy mirando aquí. Eh, redlining significa que donde, ah, estoy pasando, donde cierta gente puede o no puede vivir, sobre todo las poblaciones afrodescendientes. ¿Ok? Esto, algo me pasó con esto que no lo puedo mover y no puedo cerrar. No puedo cerrar el chat. Me ganó la máquina. Eh, acá, se cerró. Entonces, la distribución geográfica de dónde vivían las poblaciones afrodescendientes en Estados Unidos cuando se empieza a implementar los sistemas de computación, de computación automatizados los primeros computadores se basan en redlining, donde vivían las, pobl las poblaciones descendientes de esclavos y las, las que no y eso tenía que ver dónde por ejemplo la gente podía o no podía comprar casa a qué escuelas podían y no podían ir la segregación racial es un instrumento que nos sirve para entender cómo se generan los cómputos ¿okay? a qué escuelas podían y no podían ir por lo tanto Pasando desde los periodos que, que en Estados Unidos el matrimonio interracial estuvo prohibido hasta los años 50, 40. Cuando se empiezan a automatizar las decisiones, las, auto, las, las decisiones en los computadores se empiezan a automatizar a partir de espacios. ¿Quién puede, por ejemplo, postular un crédito? Los bancos son los primeros en automatizar este tipo de decisiones. Bueno, la gente que vivía en los, en los barrios marcados con red, o sea, redlining, si es que se les llegaba a otorgar un crédito, se les otorgaba a una tasa de interés muchísimo más alta que una persona que vivía en un barrio blanco. La gente, y, y pasa hasta el día de hoy, porque es un, es un fenómeno que sigue ocurriendo, la gente de ciertos barrios paga seguros de auto muchísimo más caros que la gente de otros barrios, porque el código postal impacta en la seguridad de tu barrio porque obviamente hay datos de crimen que utiliza, las bases de datos de crimen las utilizan los bancos, pero dicen, bueno, esa persona vive en N7, que era mi barrio en Londres, que era bastante medio ahí. en eh, N7 no vive en N1, porque en N1 viven los ricos, y en N1, juro que era el barrio del lado de mi casa. Pero claro, ahí vivía Boris Johnson, yo no vivía en el barrio de Boris Johnson. Entonces, claro, a mí me salía el seguro de coche bastante más caro, porque mi barrio tenía, siendo que era la misma, la misma comuna, tenía más crimen que el barrio del lado. Si yo ponía la dirección DN1 de, de una amiga, bajaba. Entonces, sí, claro, ¿cómo lo sé? Porque me puse a jugar. Porque quería entender por qué me subía tanto el, el, el, el, el, el, el seguro del auto. Obviamente está todo algoritmizado, está todo pasado, muchas cosas, muchos procesos sociales están pasados por, por, por, por robots, por máquinas, y es lo que se conoce como el auge de los robots racistas. Por ejemplo, obtener una visa. ¿Por qué, te, ¿por qué no obtienes la visa? ¿Por qué no te dan la visa para viajar a Canadá? ¿Por qué no te dan la visa para viajar a Estados Unidos? Seguramente estás en el tono del pantón al que a, a la maquinita que hace el screening. No le gusta. Por lo tanto, y eso se extrapola, por ejemplo, en el ejemplo de educación, o sea, hablando de, de, de temas de analíticas de aprendizaje. La analítica de aprendizaje ya viene con un bias. Dice que los grupos de poblaciones más vulnerables suelen rendir menos en la escuela. Por lo tanto, el análisis se va a hacer directo a ellos. Eh, ahí hay, hay, hay, tenemos otras peores, pero bueno eh, están los casos de reconocimiento facial en la escuela eh, cómo, se, cómo, cómo hay más pre, eh, predicción policial eh, o vigilancia pre, policial predictiva en cier ciertos barrios porque ya se tiende, la máquina tiende a asumir que si eres pobre y feo seguramente también vas a ser criminal o sea, yo de verdad tiro les eslutir en este tipo de conversaciones porque básicamente nos explican los sistemas sociopolíticos de las sociedades eh, por ejemplo, la gente de ciertos grupos sociales, ciertos grupos más vulnerables, va a tener condenas y sentencias más largas eh, en temas de, de encarcelamiento. Suelen ser las poblaciones afrodescendientes o, o de origen indígena. Uh -huh. Sexismo. Porque obviamente existe un componente sexista tremendo en, en, en eh, los datos. Pensando de quién, quién crea la máquina, quién alimenta la máquina, el 78% de los profesionales de la inteligencia artificial son hombres. Y chicos, esto no es personal, por favor. ya. Pero existe una serie de vías, existe una serie de prejuicios que se incorporan en estos algoritmos. Por lo tanto, las mujeres a nivel, por ejemplo, de solicitud de empleo, cuando se hace los screening a través de la máquina, se afectan, se rechazan en alrededor de un 62, un 63% más currículum de mujeres que de hombres, que, apli que aplican al mismo cargo, aunque la mujer tenga más calificaciones. Y eso es porque las mujeres somos mucho más riesgos para las empresas. ¿Ok? Las mujeres pagamos más en seguros, las mujeres pagamos más en acceso a la salud, eh, tenemos peor acceso a los mercados, y es porque, por ejemplo, y en el tema salud que es bastante interesante, el, el algoritmo falla en el diagnóstico de salud de las mujeres, porque obviamente la máquina está codificada. El infarto, el infarto es el caso más, más clásico. Cuando hay una si cierta tipología de síntomas y se ingresan estos datos al, a la máquina, digamos, el algoritmo va a decidir que eso no es un infarto, porque el infarto, para ser infarto, tiene que cumplir con un protocolo, que es que te duele el brazo de un lado, que no puedas respirar, y, y es porque eso es el, lo, que le pasa más, o sea, lo, lo que le pasa a la población masculina la población femenina el infarto se desarrolla de otra forma. Por lo tanto, afecta la salud, afecta la vida, afecta la economía familiar. Y por eso tenemos que decir, ok, pero a ver, espérate, la ley tiene que ser transparente y los algoritmos de, um, de, empleo, de, de empleo, sobre todo de empleo público, tiene que ser auditado para que esto no pase. Y es por ejemplo el trabajo interesante que hace la uh, Universidad de los en Chile, que tienen un centro donde hacen este tipo de eh, fiscalización de algoritmos. Y ellos trabajan en tratando de entender cómo frenar procesos injustos dentro de los algoritmos. Obviamente está la, la, la discriminación socioeconómica, un caso que a mí me gusta muchísimo comentar porque me da una rabia tremenda, un em el, un antiguo gobierno en Chile se le ocurrió la mejor idea del mundo, eh, hacer datos biométricos, tarjetas biométricas, para que los chiquilines del pre-kinder y del pre, -pre pudieran acceder a las becas de comedor escolar de las escuelas, de, la, de las guarderías públicas. O sea, vamos a datificar al crío desde que nace ya porque es pobre. Los críos no son feos, así que, pero porque el, el crío es pobre, vamos datificándolo. Entonces, para que pueda tener la beca, yo me quedo con sus eh, datos biométricos. ¿Cómo se te ocurre? Eh, asignación de, de, de apoyo a la vivienda lo que se conoce como automatización de la pobreza ¿no? te asigno o te quito beneficios dependiendo de lo que diga la máquina hay y, y no me gusta usar la palabra pero eh, en, en Holanda hay un caso bastante importante de gente a la que se le dieron beneficios públicos por su situación de pobreza y luego se les acusó de fraude y un montón de esta gente se quitó la vida esa es la línea que puede tener la mala decisión algorítmica. Y si nosotros como ciudadanía no somos capaces de auditar a nuestro gobierno y decirle, hey, hey, hey, tú no puedes entregar o quitar beneficios a partir de lo que te diga la máquina. Esto hay que auditarlo. Tenemos que ser capaces de, de ponerle freno, y eso es lo que se llama soberanía, participación y agencia, eh, para no ampliar las desigualdades a través de procesos de automatización algorítmica. ¿Ok? No es como... Obviamente está la manipulación política, que eso es como el ejemplo mucho más, más claro y el que todos lo hemos visto, eh, cómo los datos entran en tu burbuja de información y van manipulando tus opiniones políticas, obviamente hacia la extrema, eh, sobre todo extrema derecha, eh, hablando de temas de racismo, de sexismo, que las mujeres quieren quitarnos los derechos, los migrantes quieren quitarnos los derechos. Y, claro, hay una burbuja de información porque básicamente el algoritmo va leyendo tus interacciones con... Eh, tus burbujas de opinión, tus burbujas mmm, sociales, di digitales, llevando a, a temas tan importantes como la radicalización. Y eso tiene que ver, por ejemplo, todo el trabajo que hizo ISIS para radicalizar a jóvenes en Europa. Pero claro, hay una extracción de datos importante. Saber qué grupos, saber dónde están, saber dónde están las mezquitas, infiltrarse las mezquitas, infiltrarles las so la social media, y básicamente extraer datos que les permitieran... Eh, llenarles el, el coco de, de cosas y esto puede afectar los procesos democráticos, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Uruguay, lo hemos visto en Estados Unidos mil veces, lo hemos visto en Chile, ¿Cómo, cómo la información y cómo la manipulación a través de las grandes campañas que básicamente son bots y algoritmos eh, cambian los procesos políticos y eh, por lo tanto, en este caso como ciudadanía nuestro, nuestro trabajo es pensar en aplicar marcos regulatorios para, para el tema de la, del de la algoritmización de las campañas políticas. Eh, la solución no la tengo. Si la tuviera, créeme que ya tendría una honoris causa. Por lo tanto, no la tengo. La estoy estudiando y la estudio de forma colectiva con, con mis compañeros de, de investigación, con mis compañeros de ILTA, con mis compañeros de la universidad. Eh, ¿Cómo fomentamos la agencia? No solo la alfabetización, no solo que la gente entienda los datos mejor. ¿Cómo fomentamos la agencia? Eh, ¿Cómo hacemos que, se, que desafiemos la, la, la, las decisiones injustas? ¿Cómo hacemos que nuestros estudiantes sean capaces de comprender cómo la recopilación, cómo los procesos y el uso de los datos da poder a un grupo y le quita poder a otro? Genera un desequilibrio en la sociedad. Yo creo que es donde, desde ahí de donde podemos partir una segunda conversación. Eh, nuestro trabajo con, con Leo con, y con, con Cristian eh, eh, es evitar que la marginación de los colectivos más vulnerables eh, impida eh, que la gente tenga agencia sobre sus datos y agencia personal y colectiva sobre sus datos y los datos de sus comunidades. Por lo tanto, es pensar que dentro de la formación, de los, de los procesos de formación y capacitación en datos, hablemos del principio de contestabilidad. ¿Cómo vamos a contestar? ¿Cómo vamos a ponerle freno a estas decisiones? ¿Y cómo me voy a meter dentro de los procesos? Y es importante el trabajo que hace OGP en este caso. Es súper importante el trabajo que hace eh, Open Government Partnership para poder involucrar a la ciudadanía en procesos de democracia digital basados en datos, eh, para garantizar eh, la provisión de mecanismos eficientes que permitan a las personas no solo cuestionar el uso y la producción de datos, eh, sino que también tener una voz activa en las decisiones que se tomen a través de los datos. Y yo creo que con esto me gustaría empezar a cerrar y abrirles el espacio a ustedes. Sí. Eh, entonces, quiero invitarlos a conversar en pensar en dónde estamos en temas de alfabetización en datos, dónde queremos estar de aquí a cinco años, qué nos falta, quién nos falta y ahora la pregunta de ¿y ahora cómo hacemos? Eh, muchísimas gracias. Muchas gracias, eh, Javiera. Gracias Le doy la palabra entonces ahora a Alesia eh, para ver si tenemos algunas preguntas. O... Ah, no, perdón, eh, vamos con Clara Cremona. Para ver si es que tiene alguna pregunta para ti. Gracias, Sandra. Eh, tenemos por ahora una pregunta en el panel de preguntas y respuestas eh, de un asistente anónimo. Eh, no ha puesto su nombre. Y nos, con, nos puso muchas gracias y nos consulta cómo instrumentamos esa justicia de datos. Eh, hay todo un laboratorio en la Universidad de acá intentando responder esta pregunta. Eh. Y tiene que ver con, con, con dos áreas, con, con capacidad y con que la academia también tenga un que decir en la, en la toma de política pública. Eh, y tiene que ver con los procesos, invitar a la co-creación de políticas, pero capacitar a la gente, capacitar a la gente de todas las edades. A mí me gusta mucho el, el programa que tienen los italianos que se llama Monitón, que hace un monitoreo cívico donde invitan gentes, colectivos de amigos, compañeros de escuela, grupos de mujeres, grupos de hombres, grupos de abuelos a participar en el análisis de datos para luego reportar, aunque sea al medio local, no sé, a, a, al diario pequeñito de la provincia de Calgary eh, y reportar a ese diario que bueno que hay un problema con el que se están gastando mal los dineros que propone la Unión que, que provee la Unión Europea. Yo creo que ese esos espacios que son un microcosmos, que son espacios interesantes, permiten a la gente empezar a entender la inequidad de los datos cuando no, cuando no puedes, no tienes una voz o un voto en las discusiones. Estoy mirando las preguntas acá también. ¿eh? Gracias, Javiera. Si, si quieres leo la, la siguiente pregunta. En el campo de las políticas públicas, ¿es inevitable datificar a la ciudadanía para brindar mejores servicios públicos y prestaciones sociales? Y en ese caso, ¿cómo puede hacerse para un enfoque de derechos con un enfoque de derechos humanos? Perdón. Esta pregunta es de Augusto Maturín. Augusto, no creo que sea inevitable. Yo creo que no, no es un dato sin datos. No, no existe esa, esa, esa, esa dualidad. Es el recolectar los datos de manera transparente, compartiendo, por ejemplo, tu metodología, o sea, teniendo la metodología ahí a la vista de todo el mundo, de cómo vas a recolectar los datos, cómo vas a conversar con las comunidades, cómo vas a brindar estos servicios públicos, escucharlos, espacios de consulta, que sean la misma gente la que te provea los datos, que los datos sean un elemento para el diálogo. No en el ambiente extractivo donde viene el gobierno, me saca los datos y yo, bueno, mejor el servicio público, pero sí, me pusiste el autobús que no me lleva ni una parte, y me lo pusiste después de las ocho y media de la mañana, o sea, yo ya llegué, tuve que tomar el auto igual para llevar al niño a la escuela. Es esta conversación. Y el enfoque de derechos humanos es básicamente el, el espacio para conversar y decir, ok, ¿qué nos sirve? ¿Cómo lo hacemos? Y tener estos espacios de co-creación, de interacción con las comunidades a las cuales queremos mejorarle los servicios. Porque, claro, si me cambias el horario de los autobuses porque la máquina te dijo que esa hora no pasaba nada, bueno, en realidad esa hora justo es la hora en que la señora va al consultorio. Porque, claro, menos gente toma el autobús de las 10 de la mañana, pero es que ese justo autobús lo llenaban de abuelas. Y ahora hasta las abuelas sin autobús. Hay que escuchar a, a las distintas comunidades. Yo creo que este es el, el, el eje. Muy bien, gracias Javiera. Mm, tenemos otra consulta, o más bien un comentario, respondiendo a la pregunta sobre qué nos falta. Nos falta aún promover aún más la inerción en carreras tecnológicas de mujeres. Hay varios esfuerzos muy buenos, pero aún nos resultan, pero aún resultan insuficientes. Inserción, se corrigió hoy. Yo tuve la suerte de estar invitada a la defensa de tesis de una chica argentina que se llama Cecilia Ortman. Búsquela porque la TIPA está haciendo todo un trabajo de tecnoactivismo para llevar feminismo de datos, feminismo de la información en STEM a la formación no formal de mujeres, por ejemplo, ya profesionales, mujeres que vienen del área informática, mujeres que vienen del área de, uh, de, de la ingeniería, para darle estos espacios de capacitación, de formación, eh, desde un punto de vista de como activismo, que es súper interesante porque sí, si bien faltan muchas mujeres en, en, en, en los espacios tecnológicos, estos espacios hay que abrirlos también desde la ciudadanía eh, y insertar la responsabilidad en las universidades, o sea, básicamente hay que seguir peleándola todos los días para que haya más mujeres profesoras, para que se abran más cupos para alumnas, que se abran más grupos para alumnas de grupos desventajados, por ejemplo, mamás solteras, mamás jóvenes, que nunca pueden acceder a este tipo de formación. Yo creo que de nuevo, volvemos, política pública, mirar los datos, ¿quién nos falta? y ver cómo generar espacios para insertar a estas mujeres a través, por ejemplo, de prestaciones sociales. ¿Cómo se conecta? <ríe> está Tamara. Tamara de Nica Argentina nos, nos dice, muchas gracias por la presentación. Javiera, ¿podemos pensar en marcos regulatorios de un carácter regional para poder abordar este contexto? Sería ideal. Sería ideal, la, la Unión Europea tiene marcos, por ejemplo, de trust, trustworthiness, como uh, algoritmos confiables, y existen, por ejemplo, protocolos, lo que decía el trabajo de María Paz Hermosilla en, en, en la universidad... Eh, hay dos universidades en Chile que tienen un nombre muy parecido. Eh, bueno, ya, ya me olvidé el nombre. En el LabGob que tienen que en la universidad en Chile. Eh, y, y hay procesos que permiten, por ejemplo, obtener buenas ideas Decir, ok, si este modelo está funcionando en Chile, puede ser que lo podemos replicar y ajustar a Argentina, que tiene que ver, por ejemplo, con la fiscalización de algoritmos. Y eso sería un contexto regional bastante interesante, porque básicamente los gobiernos también se van a copiar el algoritmo. Así que, bueno, copiamos el sistema para fiscalizarlos. Y, y a la pregunta de informática legal, ¿y si deberían existir eh, a nivel de los gobiernos agencias gubernamentales que intervinieran en los proyectos de recolección de datos, sí. Como en como la universidad tenemos un comité de ética, debería haber un cuerpo mayor en, en los gobiernos que intervenga y analice y, y, y facilite o frene eh, las grandes creaciones de datos. Tendría que haber un órgano superior o, al menos, una comisión nacional. Eh, pasa que hay comisiones nacionales de datos hasta la comisión nacional de Costa Rica hasta hay comisiones nacionales en varios países pero tienen que tener un componente ético no solo de apertura sino que ya es ya estamos abriendo los datos ahora nos movemos a fiscalizar y no solo fiscalizar pero ponerle un ojo a lo que está pasando con con los datos no solo ya la apertura sino que el uso aplicado Tenemos otro, un último comentario. Creo que hay que definir claramente los objetivos al diseñar la recolección de datos y discutir las posibles desviaciones al tenerlos. Por eso las agendas de datos son tan importantes. Cuando uno va a abrir un dato, cuando uno va a abrir un set de datos, hay que tener una conversación de, ok, ¿cómo los voy a recolectar? ¿Cuál va a ser mi metodología? Empezar un poco como, como, como te, lo hacen el, el, te, te lo va a hacer la Comisión de Ética de la Universidad. ¿Cuál es mi metodología? ¿Cuál es mi razón? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi hipótesis? ¿Qué es lo que quiero conseguir con estos datos? Y recién ahí pensar, ok, ¿cuáles son todos los prejuicios, todos los vías que va a poder tener posiblemente estos datos? ¿Cuál va a ser el impacto cuando estos datos se analicen? ¿Y cómo vamos a comunicar las historias, las narrativas o los resultados a través de estos datos? ¿Cómo vamos a retratar a las sociedades? Excelente. Por el momento no tenemos más comentarios, preguntas. Bien, Clary, no sé si eh, dejamos unos segundos para ver si se animan a hacer alguna consulta más para Javiera. Aprovechen este espacio para que puedan resolver todas sus consultas. Creo que Obviamente la... la, la la presentación, les voy a corregir los dos tipos que tiene, o tres, y se las voy a volver a mandar. ¿okay? Y la pueden compartir, o sea, Creative Commons todo el rato. No, muchísimas gracias, Javier. Bien, ahí creo que entró una pregunta más clara, no sé si quieres leerla. Sí, me gusta mucho que por este medio me gusta mucho que por este medio darme cuenta que en el área de tecnología no es todo código que existen más campos porque es muy difícil no ver todo como un producto me llena de esperanza ver que por medio de los datos se puede buscar la humanización ay qué bonito lo que dice es verdad es verdad hay que humanizar los datos hay que humanizar el discurso eh, la big data eh... Y, y el lenguaje corporativo y extractivo no nos va a llevar a hacer una sociedad más justa. Obviamente, si te gusta el medio, si te gusta lo que lo que lo que estoy contando, créeme que yo simplemente comunico lo que veo con la sociedad civil. Busca la sociedad civil más cercana, con la que te puedas sentir más como más cómodo, más cómoda y, y participa. Porque tal vez la, toda tu experiencia en, en, en el área de, de código puede servir para Inspirar a otra gente a participar activamente. Yo creo que eso, empezar a traer a la gente a este mundo. Pero gracias por tu comentario. Eh, nos han hecho otra, otro comentario. ¿Qué tanto desierto ves el futuro de la sociedad de los datos, de los ricos, versus la sociedad de los datos de los pobres? Ah, <risa> No, yo veo a uh, una sociedad con ricos libres de datos, porque la privacidad eh, es un lujo actualmente. Y... Nadie eh, eh, me perdí. Me salió. Eh, ¿Dónde está la pregunta? Aquí. Ah, es que me la cambiaste. No, perdón, eh, vamos a responder en vivo. Eh, <risa> sí. No, en... a ver. La privacidad, el derecho a que no se obtengan datos míos, por ejemplo, mis datos bancarios, existe para cuando uno es rico y tiene una cuenta en Suiza. No va a existir un, una sociedad entre los datos de los ricos y los datos de los pobres. Va a significar que básicamente se extraen datos de la gente o de las comunidades más pobres y más vulnerables y los de los ricos no se va a saber nada porque la privacidad se va a convertir en la nueva bolsa Birkin. Quien tiene dinero la puede adquirir y mientras más dinero pague, más privado, más menos acceso a tu información personal y confidencial o tu información social vamos a tener. Y eso está pasando, por ejemplo, a nivel de escuela. Es súper difícil extraer datos de performance, de, de, de cómo rinden, de cómo van las escuelas privadas. Porque la protección de los datos de sus alumnos es tremenda. Pero de las escuelas de los niños pobres sabemos todo y más. Sabemos... ¿En qué trabajan o no trabajan sus padres? ¿Sabemos quiénes hoy no comen en, en el comedor escolar? ¿Quién puede o no puede pagar el comedor escolar? ¿Sabemos quién tiene que tener clases extras? ¿Sabemos quién está suspendido? ¿Sabemos cuáles de sus parientes están en la cárcel? Y así, suma y sigue. Y eso nos crea un mapa que te dice, bueno, la, esta escuela no es muy buena, por lo tanto el barrio no es muy bueno. Y, y un, a mí, es un ejemplo que, que, que, que, entre que me da rabia, y, y, y, y, y, y, y me da rabia en realidad, solo me da rabia, en Inglaterra las escuelas tenían con... Tres niveles: outstanding, que son las mejores, eh, good, mm, escuelas buenas, y están las escuelas inadecuadas. Inadequate es la palabra. Entonces, cuando uno va al mapa y mirar las casas, por ejemplo, cuando uno quiere comprar o rentar una casa, obviamente te, te ponen eh, dentro de, del área la, la calidad de la escuela. Pues el lenguaje que utiliza la Agencia Nacional de Calificación o Valoración de las Escuelas, usted usa la palabra inadecuado. Por lo tanto piensa que toda esa gente que va a esa escuela y las familias de, esas, de esos chiquilines de, tipo hashtag inadecuado. Y por lo tanto van a llevar ese etiqueta el resto de su vida. En cambio no se sabe si la escuela de ricos tiene gente adecuada o inadecuada. O sea, inadecuado o no. Porque esos datos son protegidos. En cambio los datos de la agencia pública son públicos. Y es el tema de la descripción del dato el que impacta. Por lo tanto, yo creo que no va a haber una, una, una brecha entre ricos y pobres, va a haber una brecha entre privacidad y que todos todo hacemos lo que queremos con ello porque no hay freno, porque no hay control. Muy bien, gracias Javiera. Tenemos eh, un, un pedido de, de Augusto Maturín. ¿Nos puede dejar algún medio de contacto por si queremos consultarle acerca de este tema a futuro? Sí, eh, facto, soy, soy. mis datos no son muy privados, eh, si buscan por mi nombre, Universidad de Saffol, van a encontrar mi página, eh, j.atenas@uos.ac.uk. es mi correo de la universidad, o si andan por Twitter, soy jatenas, o sea, tengo un nombre raro, no soy tan difícil de encontrar, no, no, me, no me puedo esconder tan fácilmente, eh, sería arroba jatenas en Twitter, que es la única red social que uso básicamente. Excelente, gracias Javiera. No sé si alguien tiene más alguna consulta o, o por acá estaríamos. Bien, perfecto. Javiera, para cerrar y muchas gracias a todos por, por las consultas y el interés, eh, me gustaría pedirte eh, que nos comentaras brevemente, considerando el tema principal y todas la, bueno, las distintas reflexiones que, que pudimos hacer en esta hora, ¿cuáles consideras que son los tres principales desafíos eh, que debería, que las, los que las sociedades se enfrentan en esta situación actual, y las tres capacidades que deberíamos desarrollar a todos los niveles, o a las cuales se podría apuntar. A ver, partamos por las capacidades. Primero, entender el origen de los datos. Saber que hay ciertos datos que vienen de agencias no oficiales, por lo tanto, pueden venir bastante tergiversados. Poder entender gráficos y entender cuándo el gráfico está manipulado. o sea, Básicamente, poder leer los gráficos. Y lo otro que es, desde el punto de vista del de que entrega la información con datos, es poder narrar las historias a través de los datos para hacerlas comprensibles. Esto quiere decir, por ejemplo, eh, infografía, infografías que tengan... Información adicional o una narración que permita que la gente que no tiene las capacidades para entender el dato crudo o el, el, el megagráfico eh, pueda hacer una relación entre lo que dice que va a pasar o lo que está contando esa historia de los datos y lo que se espera que pase. Entender, poder leer información y poder comunicar la información de manera efectiva. Yo creo que ese es el primer paso y que hay una transparencia. Cuando yo comunico información, se comunique a nivel gráfico, de manera súper clara y que se hayan explícitos las fuentes de los datos, cómo se obtuvieron estos datos, las metodologías, y a quiénes se les consultó o a quién se les extrajo la información. Y lo otro es que cuando se comunique al, a, a la gente, la gente tenga a lo menos el entrenamiento básico, partamos por las escuelas, de poder leer gráficos en distintos formatos. Yo creo que vamos, partamos por ahí. Y tú otra pregunta, si me la reconozco. Si ¿Sí me la reconozco tú. Sí, acerca en, en particular de los desafíos que, enf que enfrentaría, enfrenta la sociedad en, estos, en este ámbito, en particular, no solamente a presente, sino pensando a futuro, en los próximos años y, en las, eh, bueno, y considerando si las tendencias actuales continúan. Primero hay que in incluir eh, en los programas de estudio, desde la primaria hasta la universidad, programas de alfabetización en datos, desde un ángulo de los derechos humanos, justicia social, no solo métodos de investigación que te diga bueno, sí, recolectamos los datos y seguimos. Sino que te expliquen, por ejemplo, cómo se cuenta la historia, cómo se cuenta la historia de, de, de América Latina. Eh, utilizar las matemáticas para, para que la gente entienda un poco más de estadística. Formación del, del currículum. Segundo, yo diría empezar a generar agencia de datos dentro de los gobiernos que permitan la fiscalización de lo que se está haciendo en el sector público y en el sector privado cuando se reciben fondos estatales. Y también poner un freno al abuso de la información o de los, de, del uso, el uso indiscriminado de datos por, por las grandes plataformas. Y, y lo otro es dar agencia en los espacios de toma de decisiones a las comunidades que normalmente se imaginan de la... De, de la de la, de la conversación. O sea que cuando se hable de políticas públicas, se invite a grupos particularmente afectados, pero a gente que nunca tiene voz y voto en lo que va a pasar con esa política pública. El proceso de co-creación y el proceso de diálogo de las políticas públicas es tremendamente importante. Y si la gente que participa en esos espacios no, se, no logra entender de lo que se está hablando, el problema es de la comisión, que no entrega los datos la información de forma clara, transparente y auditable, por comunidades que no tienen una alfabetización muy alta o son técnicamente analfabetos en datos. Bueno, excelente. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar en, en este gracias. webinar. Eh, y muchas gracias a todos por, por haber participado. Eh, ¿Sí? ¿Está cerrado? Estamos, nos estamos despidiendo de, de los participantes. Muchas gracias Javiera por, tenerte aquí, eh, por estar aquí en una sesión más del LACNIC Webinars. Gracias chicas por la Muchas gracias a ustedes. Muchas y gracias, gracias a todos por haber participado. Gracias, gracias, gracias Javiera.